Guandanara quemó fotos con Mauro Icardi. Son tiempos turbulentos para Guandanara y Mauro Icardi. Tras el escándalo futbolístico en el Inter con el deportista y los rumores de infidelidad de la rubia, Nara compartió un misterioso video en las redes. La mujer del delantero subió una grabación a Instagram en el que se ven fotos de ellos juntos quemándose en un fogata. Estas imágenes dieron lugar a todo tipo de especulaciones con respecto a su relación. Unos minutos más tarde, Mauro decidió terminar con todos los rumores cuando compartió una romántica fotografía con su esposa. Amor en el lago de Como, escribió. La revista italiana The King Corona Magazine publicó esta semana que Nara habría cometido una infidelidad. La rubia habría tenido un afer con el mediocampista Marcelo Brozovic y por este motivo el futbolista le habría pedido el divorcio. Todos estos rumores fueron desestimados gracias a la fotografía que publicó Icardi. Luego del posteo de Mauro, Wanda fue quien publicó una foto familiar y dejar atrás los rumores de crisis en el matrimonio. La rubia le dedicó un romántico mensaje a su marido por su cumpleaños número 26. Feliz cumpleamor arroba Mauro Icardi Nadie puede imaginar el ser humano que es EOS, porque nadie es como vos. Gracias por darnos la familia más hermosa y gracias por darme el valor y el respeto que toda mujer merece, nos das orgullo y como digo siempre sos un gran ejemplo de hombre, de padre y de marido. Que Dios te siga cumpliendo todos tus sueños. Porque sabes que estamos y estaremos siempre junto a vos, acompañándote en cada paso. Te amamos, tu familia, Balu, Koki, Benchu, Fran, Isi, Tano, Junior, Louis, Coco y yo", escribió Nara. Wanda a Mauro, nadie puede imaginar el ser humano que es ese. SOS un gran ejemplo de hombre, de padre y de marido. ¿Crisis de amor o magia negra? Guandanara quemó una foto junto a Mauro Icardi. La mediática compartió una historia de una fogota, en la que arden imágenes de ella con el futbolista. Un muy extraño video publicó Wanda Nara en su cuenta de Instagram. En formato de historias de la red social, la mediática subió la filmación de una fogata, en donde se ven dos fotos de la pareja quemándose, con forma de corazón. Por supuesto que las especulaciones surgieron de inmediato. ¿Es el fin de la pareja? Se preguntaron algunos. Otros interpretaron como que querían revertir el mal momento deportivo de Mauro, quemando las malas ondas. Lo cierto es que Wanda y Mauro Icardi están en el ojo de la tormenta por los conflictos del futbolista con su club, Inter de Milán. Ambos son apuntados además por los hinchas del equipo, al punto de considerarlos mercenarios. Cabe recordar que la modelo es la representante de Mauro y que la crisis comenzó cuando la rubia tuvo que renegociar el contrato vigente del delantero. Pidió una fortuna, no se pusieron de acuerdo y desde el club, tomaron la decisión de quitarle la capitanía. Luego, el jugador sostuvo que estaba lesionado y el domingo pasado vio el partido desde la platea. Además, el medio de King Corona Magazine filtró nuevamente el rumor del hacer que habrían mantenido Nara y Brozovic, algo que también había trascendido tiempo atrás en la gaceta de YoSport. La publicación además aseguró que esto provocaría no solo el divorcio de Icardi, sino también un cambio de representante. Inclusive trascendió el nombre de Mino Raiola como principal candidato. Teniendo en cuenta este presente, el video genera muchas dudas. ¿Se tratará de una ruptura entre ellos? O Wanda, intentando ahuyentar malas energías. ¿Se decidió por realizar un rito de magia negra? La foto que se observa en el video es una que la propia Wanda había subido el 1 grado de enero para recibir el año nuevo. Luego, publicó distintas imágenes junto a su hija. Inter es nuestra familia, no queremos irnos, no queremos dejar el club, dijo Wanda horas antes en su participación en el ciclo televisivo Tiki Tikitaka, en donde quebró en llanto al hablar del incierto futuro futbolístico de su marido. Consultado por Clarín, alguien del entorno íntimo de la rubia dio otra explicación sobre el video. Entre ellos no hay crisis. Estaban por preparar un asado e incendiaron los diarios que tenían notas sobre ellos que no eran reales. La única interpretación es que quemaron noticias falsas, cerró. ¿Por qué Guandanara quemó una foto con Mauro Icardi? crisis matrimonial o rito para ahuyentar malas energías? ciudad le consultó a la astróloga Jimena La Torre por el video que publicó la modelo, ¿hizo magia negra? La polémica rodea los últimos días a Nara. A su llanto en la televisión italiana, en medio del conflicto que atraviesa Mauro Icardi con el Inter, se sumaron especulaciones varias a partir de un video que la modelo subió a Instagram Stories, quemando una foto que se tomó con su marido. ¿Crisis en su pareja o magia negra para ahuyentar malas ondas?.